Los recientes incendios forestales de corrientes eh, ponen de relieve una problemática cada vez más acuciante. Los incendios dejaron de ser un problema focalizado y son un problema ambiental, político, económico, complejo. Para cerrar el tema estamos con Mario Cárdenas, él es Guardaparque Parques del Parque Nacional de los Alerces y es el coordinador, es parte de la coordinación de AT Parques Nacionales. Buenas, Mario. Hola, buen día, Nahuel. ¿Cómo estás? ¿También fuiste brigadista? Sí, también en mis inicios en parques nacionales este, fueron como brigadistas, así que tuve varios años y, o temporadas, en ese momento eran temporadas, en, trabajando en incendios en el Parque Nacional Los Alerce, pero también pasa como ahora, que en ese momento cuando había incendio en otros parques, este, también acudíamos a dar apoyo. Contanos, ¿cuál es la tarea básica de un brigadista? Es, eh, en, en lo que es parques nacionales, este, por ahí tiene una particularidad que el brigadista de incendios eh, no solamente trabaja en lo que es incendios forestales, sino también en lo que son las emergencias y el sistema de comunicaciones dentro de los parques. Eh, la, el sistema de emergencias sobre todo porque en los parques son lugares donde acude muchísimo turismo, donde este, hay sendas, este, hay lugares donde la gente entra a caminar... Y generalmente ocurren eh, accidentes, gente que se lastima en un sendero, que se pierde. Entonces, en ese, también en eso entran los brigadistas a, a hacer el trabajo de búsqueda y rescate eh, en, los, en los parques nacionales. Y también en el sistema de comunicaciones, porque generalmente dentro de todo lo que es parques, los parques hay comunicación VHF, este, por la topografía, por la extensión de algunos parques. Eh, entonces, eh, ahí también tenemos compañeras y compañeros que trabajan en la parte de radiooperadores y mantenimiento de lo que es equipos y repetidoras de comunicación. Y estos trabajadores trabajan todo el año, eh, todo el año, importar que sea sí. incendio o no. Claro, todo el año. En la, eh, generalmente hacen trabajos de prevención, este, de mantenimiento de equipos en, en la temporada por ahí más baja de incendio que... Eso también ha ido cambiando mucho, ahora no hay temporadas marcadas, sino que generalmente antes eran más marcada la temporada alta con la temporada baja, ahora hay ocurrencia casi todo el año, en cualquier lugar del país de incendios, entonces también salen eh, este, los de Patagonia acude a, al NEA, no a Centro y, as, y, al, y viceversa, cuando hay allá. Eh, pero sí, el, el, el, el, el, el están todo el año. Este, en los meses que les permiten eh, estar más tranquilos, que no tienen eh, in emergencias, incendios, trabajan en lo que es el mantenimiento de equipos, en, en, en apertura de, de fajas de cortafuegos, en la apertura de senderos, o sea, es, es un laburo, este, en, también muchos a veces hacen trabajo de eh, charlas en las escuelas para dar educación ambiental uh -huh. y este, de prevención de incendios, así que es, es amplio el, el trabajo. Uh -huh. Vayamos a los incendios. ¿Cuáles son las razones de que hayan arreciado en estos últimos años los incendios? Hay distintos, eh, se dan por distintas circunstancias. Eh, la mayoría son intencionales, eh, eso está ya estudiado y, y, y es así. O sea, la mayoría de los incendios son intencionales y tenés un porcentaje de incendios que se dan por naturaleza, por caída de rayos, este, que, que es lo que se, se ha dado este año también en Patagonia, el incendio grande del lago Martins fue por rayos, eh, y algunos del NEA ahora también en algunos sectores fueron rayos, pero eh, su gran mayoría son intencionales. Eh, eso es lo que es, vos notás cuando se hacen después la la, la investigación o eh, va a saber de dónde inició el incendio cómo se fue dando y bueno es generalmente cuál es el interés en, en ese muchos, hay, hay distintos intereses generalmente eh, eh, intereses este de, desde lo agrícola hasta la venta de tierras este eh, distintos intereses que eh, por ahí hay algunas cuestiones como la venta de tierra que se sacó una ley el año pasado después de los incendios grandes de comarca andina y, y de acá del, del, del delta uh -huh. este, que no se permite eh, vender tierra que haya sido afectada post incendio no uh -huh. pero tiene que ver mucho también por la, para abrir campos para tener mejor pastura para sembrar o sea, son, son distintas causas uh -huh. sí, los que sí. se van mario y cómo se ha sencillamente cómo se ataca un incendio como brigadista como cómo... generalmente el llamado cuando está digamos el, el, el foco inicial del incendio sale la, la cuadrilla cuadrilla se le llama al grupo que está para, la, para la, al, al, el ataque inicial le llamamos nosotros uh -huh. el primer ataque que hacen es una cuadrilla que ronda entre 7 y 10 brigadistas con su chofer su jefe de cuadrilla y su, su su motobombista, este, van al, esos son los primeros en asistir al ni bien está denunciado, digamos, el, el, el foco del incendio, eh, hacen la primera intervención que es un ataque generalmente directo al foco, eh, si logran controlarlo, contenerlo y extinguirlo es, es, generalmente pasa eso, porque ahí si uno ve el porcentaje de focos que hay durante el año y la cantidad que se apagan sin que se tornen en un incendio, son muchos, son, es un porcentaje alto, o sea que la efectividad es, es, está dada ahí en ese primer ataque inicial. Si el ataque inicial es superado, ya se torna en un, en un ataque ampliado, ya el incendio ya es un incendio declarado y, y ya es, se acuden más brigadistas, se pide apoyo a, a otros organismos, eh, generalmente se trabaja mucho con brigadas provinciales, eh, este, que, que son vecinos ¿no? eh, provincias vecinas de la de la provincia donde está el parque y esas son las primeras en acudir a, a, a dar el apoyo Este, lo mismo pasa si hay un incendio en un ejido en un ejido provincial cercano al parque eh, piden apoyo a, a los brigadistas del parque y siempre hay un apoyo mutuo ahí entre entre las dos entre los dos organismos siempre está el país el, nuestro el estado nacional capacitado para, para enfrentar estos o sea se vio ahora en corrientes como por un lado como una, un, una dilación en el, en el ataque al fuego y por otro lado no sé cuántos aviones hay etcétera si, si estamos capacitados vamos para, para enfrentar incendios que se deben caer más Sí, yo esto es muy particular lo que voy a decir yo pienso que lo que necesitamos si sí, tenemos un gran recurso humano en lo que es brigadistas de incendios es poco eh, necesitamos más eh, ahí creo que es, es uno de los temas que hay que, que tratar de, de mejorar en lo inmediato incorporar más porque hoy en parques nacionales poner eh, parques nacionales ya casi son 50 parques en todo el país y hay 350 brigadistas 350 nada. y algo no es nada uh -huh. por la cantidad de superficie que, que te deben este, eh, atender uh -huh. eh, entonces Después, si a eso le sumas todo el país, las provincias, todo lo que está pasando en corriente ahora, eh, las brigadas provinciales no, no son tampoco mucho eh, numerosas, la brigada del Sistema Federal de Manejo del Fuego son alrededor de operativos, no deben llegar a 60, deben andar en 50 más o menos, que es la, el Sistema Federal de Manejo del Fuego tiene que acudir, tiene asiento en Golondrina, pero tiene que acudir a todo el país, ahora estaban armando dos, dos bases nuevas una en san luis y, y otra creo que eh, ahí por el nea pero eh, yo creo que más allá de, la, de, de, lo, de los aviones que, que son importantes y que dan un apoyo importante al trabajo en terreno eh, necesitamos más recursos humanos y obviamente al, ese recurso humano hay que tenerlo en condiciones dignas de trabajo darles eh, este, la, la, toda la indumentaria necesaria en tiempo y forma, capacitarlos este, y, y obviamente darle la estabilidad laboral, darle buen salario, darle una jubilación como corresponde. Y creo que ahí mejoraría muchísimo este, el, el tema de, de, de llegar a los incendios y, y de meterle mucha gente en los incendios. Eh, a mí me enseñaron, me acuerdo del primer curso de incendio que me dieron, me dijeron que el incendio siempre se empieza y se termina con una pala. Después en el medio vos le podés meter camiones, eh, hidrantes, meterle todo lo que quieras, helicópteros, aviones, pero el, el trabajo final siempre arranca con una pala y termina con una pala, porque vos después que, que lo tenés, digamos, detenido, contenido, el trabajo de, de extinción del incendio, lo das en terreno, con un brigadista, con una pala, eh, apagando todos los foquitos que quedaron prendidos, eh, una pala, agua, eso es recurso humano. Aprendí otro día el término guardia de ceniza. Esa es la guardia de ceniza, esa, justamente. Esa guardia de ceniza la hacen compañeras y compañeros, brigadistas. Uh -huh. este el avión y el helicóptero te sirve para el momento de más... Estar atento a que no quede ni una bracita. Claro, sí, sí. Generalmente en incendios grandes quedan siempre troncos, brasas, eh, rescoldo le llamamos muchas veces, que son esos, esos troncos enterrados que en la tierra que te quedan prendidos, pueden estar ahí meses y en algún momento vuelven a, a, a tirar humo, a prender. Entonces ese trabajo eh, de guardia de ceniza, hasta que no quede apagado el último... Eh, un mito que está dentro del, del perímetro del incendio lo hace lo hacen personas volvamos entonces a la situación laboral de los compañeros y compañeras brigadistas cómo están en este momento salarialmente eh, su convenio de trabajo voy a voy a hablar particularmente de lo que es parques nacionales y hay un poco también lo que es el sistema federal que es, están dentro del mismo convenio porque son nacionales uh -huh. eh, a finales de 2020 se firmó el convenio colectivo el convenio sectorial de brigadistas nacionales y en el principio de 2021 se homologa. ¿sí? Eh, eso obviamente es una mejora para nosotros como sindicato lo celebramos porque eh, viene a darle otra estabilidad, viene, viene a darte carrera, viene a darte funciones específicas, eh, a reconocer el trabajo del brigadista. Eh, todavía hay cosas pendientes que resolver eh, con las autoridades, entre ellas este, re reencasillamientos que nos están debiendo eh, de brigadistas que dentro del nuevo convenio ti tienen que reencasillar por la función que están cumpliendo hoy por hoy dentro de, del sistema. Eh, esos reencasillamientos eh, se han ido demorando, han, no, no, no han sido dados en tiempo y forma, había un compromiso de que lo den ahora al, antes del primero de marzo, no se han dado tampoco, son alrededor de 50. Eh, y obviamente eso este, es como que, que atrasa, va atrasando lo, lo, logrado, lo que logramos este, en su momento juntos, ¿no? porque acá hay un sindicato que lucha y pelea y bueno en ese momento un, eh, políticamente se acompañó esa... esa ese pedido y obviamente tiene que haber una decisión política para que salga un convenio. Eh, eso lo celebramos, pero bueno, eh, es como que vamos quedando a mitad del río, ¿viste? No, no lo logramos cruzar, eh, pero estamos pidiendo eso, estamos pidiendo que, que también se les reconozca una jubilación anticipada por el trabajo que hacen, es un trabajo extremo, es de alto riesgo, también que les compensen salarialmente ese eh, trabajo de alto riesgo, este, y la jubilación anticipada tiene que tiene que darse en el brigadista porque es cuando acude a un incendio son muchísimas horas donde están expuestos a, a lumo, sí, al humo al no puedo imaginar con a crearse jubila hoy un... Hoy como están hoy tienen que esperar la jubilación de 65 va el hombre y la mujer a los eh, 65 años una pala, una no, mochila sí. y en 12 horas frente al fuego. Es imposible, ahí ya hay compañeras y compañeros que vienen esperando hace muchísimos años, o sea que estaban contratados, que hoy están en el sistema, porque son parte del sistema, uh -huh. y venían teniendo contratos antes este, que ya están rondando esa edad. Uh -huh. este, entonces eh, hay que, hay que terminar de darle esa reivindicación que en parte está saldada con el convenio, pero tiene que darse, eh, el, el, el, el, se salda totalmente con con un reencasillamiento, con reconocerlos con una jubilación anticipada, con reconocerlos con el trabajo de alto riesgo y el pase a planta permanente. Sí, eso es. Mario, y para ir cerrando la nota, ¿qué tareas de prevención se pueden hacer? Porque sabemos que los incendios van a volver ¿Sí? lamentablemente, pero ¿qué se puede hacer a nivel local y a, eh, y a nivel de política de Estado para prevenir mejor los incendios? Yo creo que hay que concientizar más que nada, eh, es un trabajo de, de, de concientizar a la sociedad del daño que hacen los incendios, este, del, de cómo cambian los ecosistemas con los incendios porque eh, eso te, generalmente te, te lleva en puesto todo lo nativo, eh, sea fauna o sea flora y después obviamente lo que primero coloniza post incendio es una exótica pasa en todos lados. Entonces, eh, los ecosistemas van cambiando y, y, y el, con el cambio climático que hay, también vos te vas dando cuenta porque todos vas... Esto es toda una cadena, ¿no? Porque la sequía que, que es histórica, es la que se está dando en todo el país, porque hoy por hoy es en todo el país, eh, es también lo que eh, le da, digamos, a, a que los incendios tengan este comportamiento que cambió totalmente hace 20 años atrás, ahora eh, son totalmente distintos los comportamientos. Eh, que tienen los incendios. Creo que el, el concientizar es un trabajo de, de, de, de las escuelas, creo que hay que arrancar con, desde ahí. Y después a nivel político creo que tenemos que entender esto, de que los incendios cambiaron, los paradigmas de los incendios cambiaron y que hoy un ataque inicial no se puede hacer como se hacía hace 20 años atrás. Eso hay que cambiarlo, hay que, hay que trabajar hay que este, trabajar con, con todo lo que es la tecnología, incorporar tecnología, este, trabajar desde lo técnico, eh, con monitoreos, con datos meteorológicos eh, y, y, a, y, y, y trabajarlos de otra manera. O sea, el ataque inicial debe ser diferente. Este, hay que cambiar ese paradigma de que el del incendio de 20 años atrás ahora cambia por el tema del, del cambio climático que hay, la sequía que hay. Eh, han cambiado digamos eh, el, el, en Patagonia mismo este año todo, todo este, este, este verano se dio algo que no es normal que hay viento constante, antes no era así o sea, cualquier día del, hay viento en algún momento del día hay viento entonces eso si tenés un foco te lo dispara rápido eh, entonces hay que buscar eh, que el sistema se agilice en ese sentido obviamente incorporar más recursos humanos eh, y, y también trabajar en lo estructural del sistema creo que hay que hacer un cambio estructural que nosotros se lo veníamos pidiendo a las autoridades de parque ya antes de, de este de esta temporada y, y bueno y surgieron un montón de inconvenientes en el incendio de lago martín que fueron dados justamente por eso eh, cuando quisieron acudir a, la incendio, a, a dar el ataque inicial el incendio no tenían lanchas en condiciones eh, Brigadistas que no tenían la ropa, que se, nosotros la veníamos pidiendo ya hacía varios meses antes. O sea, vos no podés esperar eh, con la temporada inicial y que el brigadista no tenga su ropa. Eh, entonces son cosas que hay que hay que cambiar y hay que cambiarlas urgentes. No, no, no podemos esperar más. Una última. Nombraste recién las exóticas. ¿Qué, qué rol juegan las, las plantaciones de pino, de eucalipto, de especies que se implantan en un ecosistema y terminan siendo como bombas de tiempo. ¿no? Sí, y pasa que, a ver, cuando son plantaciones trabajadas, que, que, que las trabaja, que obviamente es mejoran la economía de, del lugar, porque es el que planta para, para después sacar la madera, eh, para la economía local es bueno, pero el tema pasa cuando son plantaciones abandonadas, que después no las trabajan más, que las dejan y sí son bombas de tiempo porque tienen comportamientos totalmente extremos el pino sobre todo y todo lo que es resinoso que tiene resina eh, en un incendio eh, le cambia el comportamiento y te torna un comportamiento extremo que es lo que pasó en Golondrinas el año pasado o sea eh, y muchas también hay que trabajar mucho desde lo desde lo eso lo tienen que hacer los municipios ¿no? desde lo urbano desde la no no dejar este viviendas dentro de los bosques eh, porque ahí ya se torna otro tema que es el incendio los incendios de interfaces que son eh, bosque casa eh, digamos y eso se está dando mucho en muchos lugares donde vos tenés barrios casas viviendas dentro del bosque y es muy si hay tenés un incendio es, es seguramente la casa no va a quedar hay maneras de trabajarla, de hacer prevención, de tener la casa limpia alrededor, de, de tener agua, de tener una fuente de agua rápida que vos puedas mojar si pasa algo enseguida. Todo ese trabajo tiene que darse también desde, desde, el muni desde los municipios con eh, estas zonas que donde se están dando eh, el crecimiento de, del urbano dentro del, del bosque. Uh -huh. Bueno Mario, muchas gracias. No, gracias a vos.